What's good YouTube man welcome back for another video with your boy Mikey man so for today's video we doing something a little different feel me? before we even get started man I just want to say bro I read all you guys your comments bro if you guys don't know I read every single comment on my video so I've seen this one comment somebody in the comment section told me that to react to a flamingo game you feel me so today no was it today let me see yeah today was the final it was the like Is it liber, liber, liber, Libertado? Libertado? Libertado Res final, Espanol? Today, is this Espanol? I don't know what it is, but like today was the Libertado Re final, you feel me? But it was like. So I believe today was the Brazilian League final, you feel me? And most people in the comment, this one guy in the comment section wanted me to react to a Flamingo game. So for today's video, we're checking out Palmeiras versus Flamingo. You feel me? We're about to check this game out, man. So if you're new to the channel, make sure to drop a like, subscribe to the channel. And if you're watching this video from Brazil, man, hola, tudo bem, how you doing? And without further ado, man, let's get started with today's video, man. Let's get it. So if you guys don't know, bro, so like, I'm a Manchester United fan, right? I'm sorry, I just had to pause it real quick. But like, I'm a Manchester United fan, right? And we have this one player called Andreas Pereira. If you guys don't know who that is, his name is Andreas Pereira, you feel I me? Mean? And I believe we he's on loan from Manchester United to Flamengo. So I mean, they, have Flam they have Andreas Pereira and they have David Luiz. And they have this guy called Gabi Go. If you guys don't know who Gabi Go is. I remember him from the World Cup, bro, from Brazil, the Brazil, the World Cup, bro. He was crazy, man. So yeah, man, better check it out, man. I, I feel like Flamengo is gonna win this game, because they have good players. And I study one thing about Flamengo. Most of the most of the players in Flamengo, they have they dye their hair blonde. Their hair is like white. The what you guys let me know in the comment section what that means, Because I seen that like, Andreas has his hair blonde. Go has his hair blonde. There's a lot of players on the team that have their hair blonde. I don't know what it means, so let me know what it means, if you know I me. Mean. Libertadores, La Gloria Eterna, se define en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, el monumento al fútbol mundial, construido para la primera Copa del Mundo de la FIFA ya en el año 1930. Allá vamos, está en marcha, la final se juega el último partido rumbo a La Gloria Eterna. En el centenario de Montevideo Uruguay, duelo Brasil. Are oh, speaking Portuguese, or is speaking um, This in Spanish. I don't think this is Portuguese, bro. It don't sound like Portuguese. Entre Palmeiras y Flamengo nos acompañan Alejandro Figueroa los relatos el profe Juan Fernando Mora con el paraguayo ahora lleva la pelota Gustavo Gómez la tiene el capitana. Ooh! Look at the pass. Bam! Ready? How many minutes was that? Bam, bro. I thought Flamengo was gonna win. I thought Flamengo was gonna win. Bro. El centenario, ahí el primero, cae la apertura del tanteador, está ganando Palmeiras sí, gana el verdadero. David Luis, el jugador jamás piensa en una jugada. Miren lo de Gustavo Gómez, y hay que plantear caminos que no lleven a lo evidente: nice la sorpresa. Nadie dio la proyección por derecha, y obviamente allí se ven todos sorprendidos viendo pero qué ocurrió cuando cerraron ya con apuro y con desorden los hombres de Flamengo en la primera llegada con claridad y con efectividad certificada precisamente de Rafael Veiga, Juanpi. Ah, no. entrega para Mauricio Isla que se interna como si fuera el 8, entregando para Everton Ribeiro, pelota para Georgian de Rascarita, el, el cabezazo de Solegal de fuera en esta maniobra de Flamengo mi querido Juanpi donde busca a través del orden con la pelota en campo Yo, that Cross that Cross desde Miguel Cerrafal y ahora la pisado duo Atención, está por una baldosa engancha de la marca de William Arao buena pelota por aquel lado recibe Rafael Vega y pica Gustavo Tauet ahora devuelve para Rafael Vega el centro ¡Qué Después tenemos la tribuna olímpica, que es la que está invadida por los hinchas oh. del Flamengo y la América, que es donde está otra parte de la parcialidad del Palmeiras que va por el segundo, el remate, buscaba sorprender. The stadium look pat. Isla entregando para Gabigol. El centro de Gabigol para Bruno Enrique. La baja para Georgia de recaeta. Y el remate del uruguayo es controlado por Weberton. Venía para Andrés Pereira, que la pierde y se viene la contra del Palmeiras, atención con esto, eh. Rony escapó bien. Solitaria, correra de Ronnie. Buena pelota. Atento que busca Palmeiras el segundo. Discarpa mide el centro. Le envió al área. corta bien René. Para pedir falta. Danilo se queja. Creo que no hubo nada. Bueno, eh. ya, estuvo, estuvo. ya estuvo por allá en eso. Él sabe, que sabe Juan Pablo también que ya estuvo por allá cerca. Eso sí. Ahí está Everton Primera, muy bien, uh. Arrivol oh, se metió la mierda, pinta el empate, tensión le pegó tremendo. Oh, Va a mandar el centro 3 Pereira. El envío de derecha, cabezazo. Juan Boba nada por arriba de Narao. La pelota pasó apenas, eh. y nadie la desvió en el segundo palo. Estuvo Juan y muy cerca del empate. Se encendió Everton Rivero fundamentalmente Gabigol. Un talle más, ¿no? Piqueres. Se mete en campo rival, Joaquín Piqueres. El toque al medio. Atención que recibe Roni. Le pegó Roni. Diego Alves. Con una tapada sensacional para matar al corner. ¡Qué atajada de Diego Alves! Tremendo el tiro de Ronnie, profe. Impresionante, pero qué pase de piquerés para desaporar y nice. nice nice. encontrar muy expedito, muy libre a Ronnie, un control óptimo. Nice Sin hablar mucho con la pelota y sacar a un nice remate estupendo a un mismo jugador que tiene la pelota en el río. Hoy se está dando la dicotomía calidad, cantidad. No en cantidad ataca más el Flamengo... pero en calidad. Shri. A ver, Va a ir Andrea Pereira, punta izquierda, pie derecho, ya en la red lumínica del centenario, encendida y el cabezazo, el cabezazo de Bruno Enrique. La va recuperando Danilo para el verdad. Está sentido Rafael Veiga que se va recuperando y ahora Dudu recostado por la derecha va a mandar el centro al aire, la chilena. Yeah, el número 5 con la pelota. Mete el balón por bajo, atención para Rafael Veiga. Por derecha. No, no, no te prometo. a haber, el cuerpo remate a colocar. El defensor central del René Renela tiene el toque. Gabriel Barbosa, mira dónde arranca Gabigol ahora. Mira para George de Racaeta. Diboló para Gabigol, le pegó el arco. Gabigol. ¡Yoo! ¡Es un nice gol. ¡Oh, del Flamengo! ¡Cuatro gol histórico goleador. Apareció de Gol cuando el Mendau más lo precisaba! ¡Una pared fantástica con Georgian de Arcaeta que le dijo. ¡Eso fue nice! ¡Eso fue nice! ¡Eso fue güey! ¡Eso es Andreas! ¡Tu apodo! ¡Yes, Pat Garbora! ¡Tu historia en este equipo! ¡Es un empate en un momento complicado para el Flamengo! ¡Oh, es no ¡Es Nav ¡Todos! No sé qué... lo no, pero, es pero cae el efecto... El centenario de los jugadores... Acciones go, inteligentes. Go, go. Se acompañar go. de virtudes que terminan siendo refinadas. Hay compromiso del arquero porque uh. el balón entra por su palo. Pero hay que decir que gana muy bien espacio de pensamiento Georgia de Arrascaeta. Libertad. propio en el desmarque Gabigol. Y ahí en ese milisegundo... Gana la posición de remate, la ventana de disparo para colocarla en un lugar imposible, en un momento donde no se veía que Flamengo llegara con claridad. Pero ahí está la virtud individual de Gabigol y ese sentido de goleador de raza. La están revisando en el bar, están hablando con Néstor Pitana. Yo vi que Weber se tocaba un brazo como, como señalando algo con la mano, va a ser amonestado por el festejo del gol debido al desgaste físico que ha tenido la propuesta de Palmeiras esa es la mano que pedía porque cuando controla de Arcaeta, toca la pelota a la mano esa es la instancia nice en la que Palmeiras reclama y yo quiero decir bien claramente que antes de la reforma reglamentaria este gol debió ser anulado me quedan cinco a los 90 reglamentarios es un momento delicado, es difícil. Se arriesgar o no? Atención, Michael le salió bien este... El tiro de Michael se pierde afuera, increíble. Saca Weberton y termina. Pitana dice. Se terminó el tiempo reglamentario. Extra time. Vencidos y vencedores en el Estadio Centenario. Han empatado uno a uno. Con cambio de lado, sin descanso. Allá vamos, está en marcha el complemento está el alargue en juego. Ahí está saliendo desde el fondo David Luis. Balón que vino para Andrés Pereira. ¡Oh, gol! va por el segundo, está ¡Gol! ¡Gol! Sure one 21 because this is extra time. Who made that mistake? bro? Who made that mistake? Who made la primera pelota que toca las lágrimas que ganan los ojos delantero brasileño para poner el 2-1. Por ahora es gol de Cruz. Vuelve a estar en ventaja el Flamengo. Ahora 2 a 1 frente al Flamengo. Esto es eh, el que da panta. A perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Es un error terrible en oh, la who salida is that del conjunto. That... Andreas, Andreas, I came to watch this game because of you, bro. I can't watch this Flamengo game because of you, bro. Because you're a Manchester United player, bro. Come on, bro. Del Flamengo. La perdió un hombre que no la perdía como Andrés Pereira y gana la astucia. El leer, el anticipar, el estar oliendo sangre en la víctima como los tiburones. Davidson oh, venciendo a poniendo el 2 a 1, One Piece, qué partido se nos viene. De Palmeiras le quedó para Andreas Pereira pegale la dejó para Gabigol Gabigol para Georgia de Racaeta el centro al área fallaba Piqué la vino a buscar ahora cómo cómo cómo cómo cómo el de Se el, el, cómo cómo cómo cómo cómo cómo cómo cómo cómo la lleva Andrés Pereira, Pereira suelta para el avance de David Luis. sigue David Luis. mandó el centro al área Le bien, ¿Cómo con Kennedy la pone. cómo como la De punch, tal vez David Luis de 9, una jugada heroica, un remate desde afuera, tiene que creer el flamenco. Está difícil, eh. Ahí va David Luis, Kennedy, le pegó Kennedy. Estamos en el minuto 117, dramático. Lost, el juego. Man. Ahí va David Luis, Kennedy, la devolución, atención, remate. La pelota que se va afuera cuando intentaba, pero antes del cierre del primer tiempo. Es 120, 120 man. No lo pueden creer la emoción es para los de Palmeiras, se carpa con la pelota para Wesley para liquidar el Palmeira. Pelota fuera! Pelota Ooh. fuera! I thought that went in. <laughs> I thought it was 3-1. I was about to cry. Yo, that, that looked like it went in, I swear. It looked like it went in. I was about to cry, bro. Los hinchas del Flamengo no lo pueden creer ¿Qué La opción es para los de Palmeiras like it, Se carpa con la pelota para Wesley Para liquidarlo el Palmeiras Pelota afuera, pelota afuera Con el tiro de Danilo Barbosa. Aguanta la pelota para la pierde con William Arao. 122.40 Falta de Averson que se tiró con todo Tiro libre Hay una pelota más por jugar Bueno, ¿qué le pasó a Averson? ¿Qué le pasó a Averson? bueno se tira buscando un uh -huh. poquito más de tiempo, Everson. El, el, el único que le pegó fue Pitana porque no le había visto. Eh, no, es no, a esto ¿Lo abraza a él? <risa> no, esto yo no lo había visto nunca tampoco, ¿eh? Increíble. Qué bonito, estará El árbitro. Sí, sí, sí. <risa> <risa> <risa> el equipo de los inmigrantes <risa> italianos va a ser el campeón de oh, América. No. La saca René, se termina final... Hey, I'm not hating on Flamengo. Flamengo, hey, I said, I'm not. I said Flamengo. I'm not hating on Palmeiras, Palmeira, but I came here for Flamengo. You feel me? So to see them not winning is just making me. It's just I was just a little sad. I was disappointed. But Palmeira played good. You feel me? Palmeira did their thing. They They took over, bro. They did they, their they thing. They had the opportunity. They took the opportunity. You feel me? But yeah, man, that's it. That was it, man. Sad, bro. Sad to see this happen. Yeah, sad to see it happen, man. But anyway, man, that's it for today's video, man. That's it. For Palmeiras versus Flamengo. Libertadores final. You feel me? Let me know in the comment section if you guys want me to do more. Flamengo or Brazilian football out there, I'll check it out for you guys, man. Make sure to drop a like, subscribe to the channel, and if you're watching for Brazil, hola. Tudo bem, how you doing? And without further ado, man, I'll catch you guys in the next video, man. Peace. If you hang around bums, bro, all you see is bum type of things, bro. If you hang around billionaires, all you see is money all day. This is why they say you are, you hang around, bro. If you hang around billionaires, you a billionaire yourself because that's all you see. You feel me? Whatever your brain sees on a daily, that's what it's going manifest. Me, baby, and I love you too. Uh, I know you love me, baby, and I love you too. Uh, what it do you uh, do? Sasha, about you too.